Hoy estamos en la cocina de la abuela, que es hermosa, y yo voy a mostrarles a hacer algo. Y tenemos el fruto para hacerlo aquí. No voy a cocinar, no voy a hacer nada. Solo les voy a enseñar a, a, a agarrar y hacer algo. Mira. Para eso necesitamos un par de plátanos. Plátanos, se le, se le puede decir si están en otro país. Oh, acá se le dice banana. B, larga, A, N, A, N, A. Banana. Y acá tienen una banana o plátano. Van a agarrar de este cosito, de este pulpito, o no sé cómo se dice, lo tiran bien fuerte. Y si se le fue el cabito, pueden agarrarlo así y lo pegan Con fuerza se está duro. Pelan de un lato, pelan el otro. Si ven que está así la banana, pueden agarrar... Bueno, agarran, o puede ser un cuchillo, pero es más seguro un tenedor. Y le cortan la partecita que está negrita. Y listo. Así es la banana por dentro. A medida que lo van comiendo pueden hacer a para pelarlo o puede ser con la mano, simplemente. Mmm, delicioso.